Hey, hey, bienvenidos a Kaboom. Son muchas las historias asquerosas que las grandes cadenas de comida rápida como McDonald's o Burger King guardan como su más grande secreto. Así que es mejor pensarlo un par de veces antes de llevarte una desagradable sorpresa. Por eso hoy te presentamos las 10 cosas más desagradables encontradas en la comida rápida. Comencemos. Número 1. Cucarachas en una hamburguesa de McDonald's. Un hombre en Estados Unidos notó un sabor extraño cuando comía una hamburguesa comprada en McDonald's. Así que cuidadosamente la revisó y descubrió que contenía una asquerosa cucaracha. En ese momento decidió llevarle la evidencia al supervisor del restaurante y él le marcó el recibo para que pudiera tener comida gratis la próxima vez que regresara a McDonald's. Aunque estoy seguro que a él se le quitaron las ganas de regresar una vez más a McDonald's. Número 2. Alitas de pollo afiladas En agosto del 2011, Karen Gorrell demandó ante un tribunal a una franquicia de Burger King en la localidad de Ripley, Estados Unidos. Todo por morder una pequeña pieza de pollo que dañó sus dientes con un objeto ponzante que estaba dentro de la carne. La mujer incluso dijo que tuvo que ir al dentista para repararse los daños sufridos. Número 3. Aguja de jeringa en una hamburguesa doble este incidente ocurrió en Massachusetts, donde un adolescente de 14 años encontró en su hamburguesa doble un objeto metálico que resultó ser una aguja de jeringa. Según los funcionarios de salud, llegaron a la conclusión que la aguja estaba en la carne desde su fabricación en la planta empacadora de alimentos, y llegó así hasta la boca del desafortunado cliente. Número 4. T con salida. Dos mujeres en el condado de Jackson en Missouri se dieron cuenta de que el té que compraron en McDonald's no estaba lo suficientemente dulce y tenía un sabor algo peculiar. Así que pidieron que se les cambiara el producto, pero el té sabía igual de amargo así que ellas al llegar a casa decidieron añadirle un poco de azúcar. Y cuando lo hicieron quedaron asombradas al descubrir que la bebida contenía saliva de alguien. Según las mujeres al quitar la tapa encontraron grandes trozos de flema en la parte superior del té. Número 5. Pedos y estornudos al estilo Domino's Pizza La cadena de restaurantes Domino's Pizza tuvo que superar el escándalo del año 2009 Cuando dos empleados grabaron un video y luego lo subieron a YouTube En el que ellos mismos hacían todo tipo de actos asquerosos al momento de la preparación de la comida y algunas de las cosas que hacían era manipular los ingredientes sin lavarse las manos, les escupían y estornudaban encima, además que se pasaban el queso por la cara introduciéndoselo en la nariz. A pesar de que los empleados dijeron de que este video era una simple broma, no les creyeron y fueron despedidos inmediatamente. Número 6. Un condón en una hamburguesa de Burger King Van Hartless tuvo una experiencia lamentable en Burger King en el año 2007. El joven encontró un condón dentro de una Whopper. Cuando él mordió la carne sintió un trozo de plástico en su boca y se dio cuenta que era un condón. Así que demandó al restaurante por daños y perjuicios aunque la verdad nadie sabe si el condón estaba usado. Pero seguramente él no disfrutó la sensación de tener un gorrito en su boca. Número 7. Cuchillo sangriento en un sándwich de Subway es difícil imaginar cómo un empleado que prepara este tipo de comida puede llegar a perder accidentalmente un cuchillo dentro del pan. Pero un trabajador de Subway en Nueva York sí lo hizo. Pero qué tremendo nivel de estupidez se requiere para perder un cuchillo de 18 centímetros dentro de la comida y no darse cuenta. El cliente fue más astuto y demandó legalmente a Subway reclamando la indemnización de un millón de dólares. Número 8. Curitas y papitas. La estudiante de la Universidad de Illinois, Lauren Coleman, descubrió en sus papas fritas de McDonald's que había un vendaje ya usado. Aunque si lo tomamos con ironía, ella ya no tuvo que ponerle salsa a sus papitas. ¡Ah, bueno! Ella al ver esto decidió hablar con el gerente y le pidió que le devolvieran su dinero. Él se lo devolvió y adicional a esto le entregó algunos productos del menú. Número 9. Lechuga pisoteada. Con la frase, esta es la lechuga que ustedes se comen en Burger King, un empleado de esta cadena de comida rápida subió al internet una imagen donde se ve a un hombre pisoteando dos contenedores de lechuga. Por lo que obviamente causó repudio y asco a los clientes de este restaurante. Número 10 Aquí casual tomando un baño en el fregadero de Burger King. Timothy Tuckett, un empleado de Burger King en el estado de Ohio, fue despedido en el año 2008. Después de haber sido encontrado dándose un baño en el lavadero donde lavan los platos. Así que casual luego de celebrar su cumpleaños, Timothy estaba dándose un baño de espuma bien relajado como todo un pilluelo. Si ya estás suscrito, dale a la campanita para activar las notificaciones.